Hey! <laughs> Noche en las calles, viejo el Marcel, Todavía no ha llegado Francisco, pero tiene acá dejado dos herederos. Bueno, estamos muy contentos de estar acá entre familia y amigos y en este día que parece que nací número 17 y estoy contento de estar tocando porque a los cuatro años empecé a tocar el violín y tengo 34 así que tengo la boda de... ¿cómo se llama? yo pienso todas las notas que voy a tocar a mi amigo y mi compañero de Andanza Sebastián de Zorro que es el cumpleaños y bueno este, espero que me salgan cosas nuevas no previstas y creativas. o voy a intentar como he vuelto a todas las cosas que el muchacho creativamente en mi vida como música me ha regalado y eso ha dado eh, como resultado ahora últimamente un disco que grabamos y hoy vamos a intentar presentar algunas cosas ¿Eh? es un proceso de... para nosotros la música que tiene que ver con con la amistad, eh, con la investigación y con la creatividad. El 2 dos y 2. 2 y 2. Se llama Cristo. Okay.